Señor presidente, señorías, mi grupo parlamentario ha presentado tres enmiendas que paso a defender. Ponemos en valor la intención que lleva el primer punto de la moción sobre recuperar la universalidad, pero nos parece insuficiente y en este sentido va la primera de nuestras enmiendas, porque en el debate de la semana pasada ya se puso de manifiesto el extraño viaje legal que ha recorrido el derecho a la asistencia sanitaria en los servicios de salud de nuestro país desde el año 1986 con la Ley General de Sanidad hasta el 1 de enero del 2012, fecha en la que se lograron las mayores tasas de universalización existentes en nuestro sistema nacional de salud. Y justo en ese momento el Real Decreto 16-2012 no solo rompe la universalidad, sino más importante, rompe el concepto de cobertura sanitaria como derecho de ciudadanía y lo liga a la condición de asegurado, cambiando por completo la estructura de la cobertura de nuestro sistema sanitario. Durante este tiempo son muchos los casos de personas que ni siquiera han podido hacer uso de los pocos derechos de asistencia contemplados en el Real Decreto. Son múltiples los colectivos de sociedad civil instituciones nacionales e internacionales que se han mostrado contrarias a esta, formal, a esta formulación de cobertura. Miren. La maraña de legislaciones, instrucciones administrativas del INS, normativas estatales, normativas autonómicas, normativas locales, excepciones, excepciones a las excepciones que ha conllevado la implantación del Real Decreto 16-2012 solo ha traído exclusiones y estigmatizaciones, todas ellas injustificadas, así como una profunda inseguridad jurídica. Prueba de ello, son, por ejemplo, colectivos como las personas ascendientes, reagrupadas o con permiso de residencia por familiar de ciudadano comunitario obtenido después de abril del 2012, así como los menores sin permiso de residencia y las personas españolas que han estado fuera más de 90 días. En el primero de los casos, el INS se niega sistemáticamente a reconocerles el derecho a la asistencia sanitaria, a pesar de que la justicia ha dicho reiteradamente que tienen la condición de asegurado de pleno derecho. Estamos hablando de personas con edad muy avanzada y que no tienen cobertura sanitaria y se están generando actualmente tratos inhumanos y degradantes. En el caso de colectivos excluidos, las organizaciones sociales han documentado casos en los que, a pesar de tener derecho a acceder en situación de urgencia, se les ha dejado de atender por su situación administrativa así como también casos en los, que se, en los que se les emite factura por la atención de urgencias a pesar de carecer de recursos económicos. En el informe Reder se documentan hasta 1.500 casos de personas excluidas, entre las que están 109 menores de edad a quienes se denegó la asistencia sanitaria, 232 incidencias en urgencias que incluyen desde negación de asistencia hasta intentos de cobro, 78 mujeres embarazadas que han visto vulnerado, de alguna manera, su derecho de ser asistidas, es decir, incumplimiento de lo fijado en el propio Real Decreto. Son problemas de confusión que han padecido los propios trabajadores de los centros de salud. Estos casos no son, obviamente, todos, sino una muestra de lo que estas organizaciones se han interesado en documentar, ya que muchas personas excluidas ante la arbitrariedad administrativa y la inseguridad han optado por ni siquiera pasarse por los centros de salud por lo que el Real Decreto genera un efecto disuasorio no deseable. Son sistemáticas las denegaciones de atención en centros sanitarios, también en las urgencias, así como la entrega de compromisos de pago y de facturas ilegales. El resultado de todo ello es la desigualdad en torno al acceso a la asistencia sanitaria en las, de, en las diferentes regiones y discrecionalidad y arbitrariedad en los centros sanitarios. Actualmente, la única solución para recuperar la universalidad y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud es la derogación del Real Decreto 16-2012 y de la normativa de la que emana, que solo ha generado confusión, exclusión, discriminación y costes económicos. Junto a ello, urge también el blindaje y protección del derecho a la salud como derecho fundamental, incluyéndolo expresamente en el título primero de la Constitución Española. Y, por último, es necesario aclarar de manera definitiva que la financiación del Sistema Nacional de Salud no se encuentre ligada a las cotizaciones de la Seguridad Social, sino a los impuestos, como viene siendo desde 1999. Para terminar, hemos propuesto también una ley de transparencia del sistema sanitario que anime a la participación de los profesionales y a la ciudadanía, que obliga a la transparencia en la gestión de los recursos y los procesos de contratación, que evalúe las políticas públicas sobre salud y que genere mecanismos de rendición de cuentas. Muchas gracias, señorías. gracias,